Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos trabajar con Sotero desde Google Docs. Para ello, estando en, en Google, sí, uno puede ir dentro de las aplicaciones de Google y nos vamos directamente hasta los documentos. Entonces en este momento se está abriendo el documento de, de Google Docs en este caso y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear un documento en blanco. Eh, es muy importante que para que tengamos esta funcionalidad, primero tengamos instalado el Sotero dentro de nuestro computador, por un lado, y por otro lado que tengamos instalado el, el plugin de Sotero para poder este, obtener esta funcionalidad. Fíjense que la pestaña de Sotero está ya dentro de, de, del documento, ¿sí? entonces este, simplemente eh, uno... Eh, tienen las posibilidades de poder trabajar dentro de la misma. Entonces, este, vamos a ver cómo podemos trabajar con, con nuestra documentación. Al igual que en el video anterior, este, voy a suponer que estoy eh, haciendo una lectura profunda sobre el tema. ¿sí? Entonces voy a, a seleccionar una parte del texto para hacerlo más rápido. Este... Y este, uno normalmente cuando escribo un trabajo eh, lo hace con sus palabras. En este caso yo solamente a modo de, eh, de, de la demostración en este caso, entonces lo hago desde esta perspectiva. Entonces hago el copiar, pegar directamente. ¿sí? Entonces, este, agrego esta parte del texto en el material. ¿sí? Y a continuación me voy hasta la pestaña de Sotero y le doy agregar eh, una cita. ¿Sí? La primera vez que nosotros trabajemos acá, posiblemente eh, nos va a, a, a solicitar eh, primero autenticarnos con, con, el, con, con nuestro correo electrónico. ¿sí? Y este, por otro lado, tenemos que indicarlo, nosotros le tenemos que permitir para que, este, eh, para que esta aplicación o para que este plugin, en este caso, este pueda trabajar con documentos de Google. En un segundo momento, posiblemente nos va a pedir también este, definir el estilo de citación, ya sea APA, ya sea IEEE, e, eh, Vancouver, ¿sí? el Vancouver es lo que nos interesa en este momento porque estamos trabajando en el ámbito médico, pero eh, eso también se puede este, definir en, en este punto donde eh, uno puede eh, cambiar en, en todo momento el, el tipo de estilo. En este caso yo ya lo tengo definido para trabajar con Vancouver. Bien, entonces este... Eh, acá eh, tuvo que haber este, aparecido, en este caso, eh, para trabajar con soteros Fíjense que acá está, eh, me, justamente me, me, me pide otra vez definir esto porque entiende que yo quiero cambiar, ¿sí? Entonces uno puede poner, por ejemplo, APA séptima edición o este puede utilizar, por ejemplo, en el ámbito informático utilizamos mucho el, el IEEE, está el de Elsevier también. Eh, pero en este caso vamos a definirlo nuevamente con Vancouver simplemente le damos en, en ok acá y este ahora ya él sabe qué, qué tipo de estilos tiene que utilizar, entonces este, vamos a llamarle a, eh, vamos a buscar en este caso el, el nombre del artículo, simplemente le indicamos, le damos enter y eso tiene que este, replicar ya dentro de nuestro documentos, ¿sí? Como estamos trabajando con Vancouver, él nos va a ir numerando de forma automática y continuando con nuestro ejemplo, entonces pasamos a la siguiente lectura, ¿sí? Realizamos este, una lectura y eh, a partir de eso entonces pasamos nuevamente al documento, ¿sí? Entonces vamos a nuevamente hasta acá. Eh, podemos dar también clic derecho, pegar el texto, ¿sí? Eh, y realizar la cita correspondiente, ¿sí? Entonces, eh, en este punto nos vamos nuevamente a Sotero. agregamos nuevamente eh, la, la cita en este punto, y hay veces que no aparece acá, sino que aparece acá abajito, entonces nos vamos a buscar, vamos a ponerle eh, el, el nombre del artículo, ¿sí? Y este eh, es el, el que está acá. Le damos en Enter y él nos va a ir generando eh, la numeración automática porque estamos trabajando con este Vancouver. ¿sí? Eh, una vez que eh, el trabajo eh, esté terminado o semi terminado, entonces llega un momento en el cual uno normalmente quiere agregar las la referencias bibliográficas. Entonces, simplemente nos vamos hasta esa opción y él nos tiene que este, actualizar y nos tiene que generar este, la bibliografía en el formato que nosotros le estamos pidiendo. Esto no implica que eh, el trabajo termine acá. Uno puede este, seguir trabajando acá sin ningún problema. Uno puede este, continuar con otra lectura. ¿sí? Eh, y a partir de acá, entonces, uno puede ir agregando citas nuevamente al documento. Puede ir... Este agregando eso no hay ningún problema y he realizar nuevamente su cita, sí, entonces, este nos vamos nuevamente hasta acá. Esta, actualizamos y fíjense que por un lado me va a hacer la cita, sí, me lo va a numerar, pero por otro lado la referencia este, bibliográfica me lo está actualizando de forma automática. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con Sotero desde Google Docs. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.